Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Música del Espíritu. En esta ocasión, vamos a adentrarnos en un tema fascinante, el efecto de la música en los bebés. La música es un lenguaje universal que nos conecta a nivel emocional y espiritual, y su impacto en los más pequeños es verdaderamente sorprendente. En este vídeo, exploraremos cómo la música puede influir en el desarrollo de los bebés, desde la estimulación temprana hasta el fomento de su bienestar emocional. Prepárense para descubrir la magia de las melodías para el alma de los bebés. Recuerdo claramente la primera vez que puse una canción suave para mi bebé recién nacido. Tenía apenas unas semanas de vida y, y estaba tumbado en su cuna con sus grandes ojos curiosos observándolo todo a su alrededor. Decidí poner una canción de cuna suave y melodiosa, y apenas unos segundos después, una hermosa sonrisa se formó en su rostro. Fue un momento mágico, como si la música hubiera tocado su alma, y lo hubiera transportado a un mundo de dulzura y calma. Desde ese día, supe que la música sería una parte especial en la vida de mi bebé. La música tiene un efecto profundo en el desarrollo cognitivo de los bebés. Diversos estudios han demostrado que la exposición temprana a la música puede ayudar en la formación de conexiones neuronales en el cerebro del bebé. La música estimula áreas importantes del cerebro relacionadas con el lenguaje, la memoria y la atención, lo que puede favorecer el desarrollo de habilidades cognitivas en etapas posteriores de la vida del bebé. Además, la música también puede mejorar la habilidad auditiva y la percepción del ritmo y la melodía en los bebés, lo que contribuye a su desarrollo sensorial y perceptual. La música también tiene un impacto significativo en el bienestar emocional de los bebés. Las melodías suaves y armoniosas pueden tener un efecto calmante en los bebés, ayudándoles a relajarse y a conciliar el sueño. La música también puede estimular la liberación de endorfinas, las llamadas hormonas de la felicidad, en el cerebro del bebé, lo que puede contribuir a su bienestar emocional, y a crear un vínculo afectivo con los cuidadores. La música también puede ser una herramienta poderosa para expresar y procesar emociones en los bebés, ayudándoles a desarrollar habilidades emocionales desde temprana edad. La estimulación temprana es fundamental en el desarrollo de los bebés, y la música puede desempeñar un papel clave, este proceso. La exposición a diferentes estilos musicales, ritmos y melodías puede estimular los sentidos del bebé, despertando su curiosidad y fomentando su exploración del mundo que le rodea. La música también puede ayudar a desarrollar habilidades motoras en los bebés, ya que muchas canciones incluyen movimientos y gestos que los bebés pueden imitar, estimulando así su desarrollo físico. Además, la música puede promover la interacción social y la comunicación en los bebés, ya que cantar y bailar juntos puede ser una actividad divertida y estimulante para el bebé y el cuidador. Es crucial tener en cuenta la selección adecuada de música para los bebés. Es importante elegir melodías suaves, armoniosas y con ritmos tranquilos, evitando canciones con letras inapropiadas o ritmos demasiado acelerados que puedan resultar abrumadores para los bebés. La música clásica, las canciones de cuna y las melodías suaves son excelentes opciones para la estimulación temprana de los bebés. Además, es fundamental prestar atención a las preferencias y reacciones del bebé, ya que cada bebé es único y puede tener sus propias preferencias musicales. Incorporar la música en la rutina diaria del bebé puede ser una forma maravillosa de estimular su desarrollo. Aquí hay algunas ideas para hacerlo. 1. Canciones de cuna. Cantar una canción de cuna suave, al de dormir puede ayudar a relajar al bebé y prepararlo para el sueño. 2. Momentos de juego, bailar y cantar con el bebé durante los momentos de juego puede ser una actividad divertida y estimulante para el bebé. 3. Sesiones de escucha, reproducir música suave durante las sesiones de escucha del bebé, como durante el cambio de pañales o la hora del baño. Puede ser relajante y reconfortante para el bebé. 4. Canciones de estimulación. Elegir canciones con ritmos y movimientos que el bebé pueda imitar, como la rueda del autobús o los pollitos dicen, puede estimular sus habilidades motoras y su desarrollo físico. Espero que hayan disfrutado de este video sobre el efecto de la música en los bebés. La música es una herramienta poderosa que puede tener un impacto significativo en el desarrollo cognitivo, emocional y social de los bebés. ¿Has experimentado la magia de la música con tu bebé? En la descripción te dejo el enlace a un video que te he preparado para que lo pruebes con tu bebé, para armonizar el día o para dormir por la noche. Cuéntanos tu experiencia en los comentarios. No olvides darle me gusta. Compartir este video y suscribirte a nuestro canal para más contenido inspirador sobre música y espiritualidad. Hasta la próxima.